No tiene sentido encarcelar un campesino que siembra marihuana cuando, por ejemplo, hoy es legal producirla y consumirla en ocho estados de los Estados Unidos. La forma como se está adelantando la guerra contra las drogas es igual o incluso más dañina que todas las guerras juntas que hoy se libran en el mundo. Y es hora de cambiar nuestra estrategia.